Letalmente agredida eh, por este virus pandémico, porque si tú te fijas, las bolsas de valores, tanto la de Tokio, la bolsa de valores norteamericana la europea, todas eh, fueron cerradas en un momento dado. O sea que la economía mundial se, se paró y eso afecta a los Estados Unidos también. Pero en, en el caso de ellos, eh, ellos siguieron su producción, siguieron su. su, su minimizando el problema, eh, aportando la mayor cantidad, una de las, de las naciones con mayor cantidad de muertos por coronavirus. O sea que eh, es bien bien eh, complicada la situación que, que Biden, pero Biden eh, tiene una nación i, eh, institucionalizada. O sea, no, no, ta, no estamos viviendo como, norte, como los latinoamericanos, como los dominicanos, que... Que los gobiernos son eh, ley, batuta y constitución, que no hay institucionalidad, nada de eso. Eh, eso, eso, Joe Biden, va. ¿Tú crees que un país como lo que pasó la crisis pasada económica en los Estados Unidos, en menos de 5, 7, 10 años, ya estabilizaron la economía? Eso tú no lo vas a ver en países una, de latinoamericanos. Una, no una, en una, de la, una de las cosas, Sergio, más importante, y es la parte tal vez que nos incumbe a nosotros como dominicanos, y es también lo, lo, las expectativas que ha creado el, el, el, el presidente Biden al llegar al, al tomar el poder en el día de hoy, sobre todo para los dominicanos, eh, porque para nadie es un secreto que dentro de, la, de las ofertas de campaña pues el Biden se identificó eh, con los inmigrantes y esto ha creado eh, grandes expectativas en la comunidad dominicana, sobre todo en la ciudad de Nueva York, sabe que esta incertidumbre por la que viven los dominicanos eh, que durante tantos años han vivido en esta gran urbe pero y, y, la, y la manera en cómo estuvieron viviendo en los últimos años, sobre todo el gobierno de Donald Trump, bajo las amenazas de una serie de situaciones. Entonces, realmente esto ha creado eh, grandes expectativas y hasta cierta ansiedad por, con la llegada de, de Biden con el objetivo de que él pueda poner en marcha esos diversos programas verdad, que podrían beneficiar a los inmigrantes que viven en los Estados Unidos de manera especial en la ciudad de Nueva York así que los dominicanos tienen grandes expectativas con, con respecto a lo que podría hacer el gobierno que en el día de hoy inicia Joe Biden en los Estados Unidos de Norteamérica Mira, ¿Sí? y Víctor, vi, y, y, y tocar estos temas ustedes dirán, bueno, por eso es que en Estados Unidos, pero recuérdense que yo oía a un señor que, que vivía por mi casa y, y él era un de estos sabios populares y decía, mira nosotros tenemos que estar vigilando lo que pasa en los Estados Unidos. Lo primero, porque tenemos la, la, la Mira, de todo lo que aquí eh, el turismo bajó, el, la remesa del turismo, el, es, o sea, el, el, todo eso bajó durante la pandemia. Sin embargo, las remesas ha aumentado. Oye, Víctor, las remesas aumentaron en la pandemia. Para que lo sepan. ¿eh? Pero el soporte de. de... ...básico de este país... ...el producto... ...se mantiene con las remesas... Vito, ...que, no sé la que remesa, vienen de los Estados Unidos de Norteamérica... claro ...o sea... ...cuando tú oyes el, el, el, el, el reporte del Banco... ...del Banco... ...del Banco... ...del, banco, del, de nuestro, del, del, del ¿El banco Central... ...del Banco Central... ...lo primero que te mencionan es... ...turismo y remesas... <ríe> ...el remesa. turismo cayó en el piso... Sí en este año y las remesas aumentado sí, entonces bien. por eso que los, estos temas son importantes para nosotros los Estados Unidos porque les decía, cuando los Estados Unidos todos, a o sea, nosotros una demonía, neumonía ¿tú sabías eso? y es verdad y es verdad por eso es que a nos, nosotros como tenemos esa, esa ese millón y algo ha sido de dominicano allá nosotros tenemos una representación económica muy grande que la, la cual es la que alimenta los dólares en este país que es lo que la clase eh, inmigrante de nuestro país que eh, de una manera u otra nunca se olvida de su país de origen y eso es importante para para nosotros y también ¿sabes por qué el discurso de, de, de, de Donald Trump ha bajado? porque Donald Trump ya el día de ayer, el día de ayer hizo su asiento en Florida para iniciar quizás su campaña de, eh, para regresar en el 2024 a la presidencia de los Estados Unidos. Es por eso que él ha bajado la guardia. Así es. Bueno, Sergio, ya en el plano local, yo quiero eh, hacer un breve comentario antes de nosotros pues hacer contacto, ¿verdad? Con la doctora eh, Milagro Sierra. Mira, Sergio, en el... Yo tengo por ahí unas imágenes, por ahí a ver si Edward me las consigue, que se las envíe. Y es con respecto a una situación que yo quisiera que el Ayuntamiento Municipal de aquí de San Francisco de Macorís le prestara la debida atención, porque eso no debe ser. Miren, esto es en la carretera, en la avenida, vamos a decir, que conduce a la Universidad Católica Nordestana. Hay un sector, barrio que está por ahí, que se han dedicado, esa es la información que tengo, a tirar los desperdicios, la basura en plena avenida, en la orilla de la avenida que conduce a la Universidad Católica Nordestana. Y yo quiero hacerme eco para que el ayuntamiento vaya y retire, le retire la, la, la, los desperdicios que produce este sector eh, de esta zona, que está, reitero, está entrada a la Universidad eh, Católica Nordestana y el momento, o le coloque un recipiente o algo para ello colocar su basura, porque me imagino que le están sacando la avenida para llamar a la atención porque no tienen dónde colocarla. Recuerda que San Francisco de Macorís ha tenido un crecimiento vertiginoso, sin ninguna planificación, y esto es eh, causado por esa desplanificación al, al, al, al San Francisco crecer por todos los lados. Recuerden que este sector... Hace un tiempo eh, esta zona fue ocupada Fueron ocupados este terreno Y eh, Como no, siempre. no tiene Ningún tipo de planificación Donde tirar los desperdicios Y ellos lo que están haciendo es Tirándolo en plena avenida Que conduce a la Universidad Católica de San. Así que atención Ayuntamiento eh, El cabildo de San Francisco de Macorís Hay que buscarle una solución Porque eso, aparte de, del peligro Que representa eso Porque es basura, son desperdicios O ya fea esta zona que conduce a este sector donde está la Universidad Católica. No está ni a este sector, que es una zona rural o semi-rural, ¿verdad? Pues eso está prácticamente... En no, clase. dentro de la ciudad. Así es que... Mira Víctor, mira, Víctor, lo que pasa es que hemos acuñado el, pep, el, eh, el PPD, que quiere decir pobre padre de familia, sí, sí. donde nosotros eh, prácticamente apoyamos que, que, y no hacemos la vista gorda cuando se hace cuando se hacen esos eh, asientos de, de, de, de vivienda porque lo que tú vas a decir es un crecimiento mira, sin drenaje pluvial sin agua sin sin sin, sin nada de eso sí. Víctor, Entonces, eso es que, Oye, que en menos de un año tú tienes, tú tienes dos mil familias ahí. Yo me hago eco y digo la universidad sin católica me de basura. Es, es, una mayo, nada. es una institución que está en esa zona, por esta zona de los eh, camino de los arroyos, por ahí va, casi que, ¿sí? que se llama el sector. Sí, claro, claro. Camino de los arroyos, es una zona hermosísima por el verdor y todo eso. Además, el entorno, como la misma universidad se ha encargado de cuidar este entorno, sí, sí, sí, eh, sí, la vegetación, el, el, el, la naturaleza, entonces permitir ahora. Eh, que eh, personas desaprensivos salgan del sector a tirar los desperdicios en plena avenida. Eso es algo que no se puede eh, soportar. De manera que el cabildo no debe resolver o le coloca eh, dentro del sector un espacio, un recipiente donde puedan colocar su basura y el ayuntamiento y la retirarlo porque ya no hay de otra. Ese sector está ahí que fue ocupado, no, no, no, que ya, fueron ocupados ya, ya. por personas y ya... Ahí está el problema y hay que resolverlo. Eso se convirtió en un problema social. Así que no le queda de otro al ayuntamiento que ir a resolverlo y evitar que esta, estos desperdicios contaminen esa área que bastante eh, bien tratada eh, ha estado. Así que ahí está la denuncia. Sergio, vamos a una pausa, a otra pausa, ¿verdad?, para al regreso hacer contacto con la doctora Milagro.